de nuestra gratitud por esta oportunidad de trabajo que nos han ofrecido si bien ayer tomamos un tema de carácter más general el de hoy va a ser un tema mucho más específico que es un tema que eh, no se tiene tan en cuenta no solamente en las casas espíritas como debiera tenerse en cuenta sino en general se desconoce la realidad de la problemática de la obsesión es, una de, es uno de los flagelos más graves que sufre la humanidad. Y justamente por no tenerlo en cuenta, se viven las circunstancias tan dolorosas en que hoy estamos viviendo. Pero como vamos a tener oportunidad de analizar en eh, conjunto, no es una cuestión que ha surgido desde la aparición del 2000, eh, hacemos hincapié en esta situación porque mucha gente supone que el Espiritismo ha descubierto cosas no, el Espiritismo vino a poner luz sobre las cosas que estaban todavía oscurecidas y como consecuencia de ello y ahí está la importancia de que eh, Allan Kardec al publicar el libro de los medios es, que podríamos considerar el más perfecto tratado de psiquiatría que recibió la humanidad amén de que es el primer tratado de parapsicología, puesto que Allan Kardec el primer parapsicólogo que se dedicó a investigar los fenómenos paranormales. Eh, el trabajo que hemos realizado, eh, sujeto por supuesto a fallas como todas las cosas que hacemos los hombres, solamente tiene por objetivo aclarar ciertas circunstancias para que nosotros, los espiritistas, que sabemos la gravedad de eh, la obsesión, podamos tomar más en cuenta por supuesto que no, no tenemos la pretensión de modificar el pensamiento de nadie, no es esa nuestra intención. Apenas queremos esclarecer sobre una circunstancia muy desgraciada que de la cual nadie está exento, porque esta es una situación muy triste, lamentablemente. Podríamos apagar esta una de estas luces para que pueda ver más. No sé si, si... De todas maneras vamos a ir leyendo. Y la, te la terapia espírita, primera parte, historial, el obseso de Ganada. Marcos, Mateo y Lucas, en, en los evangelios, precisamente en, el, en los versículos, en el capítulo 8, 5 y 8, nos hablan de un acontecimiento que vivió Jesús, que es muy interesante porque para nosotros espíritas, ya nos señala algo que marcó una época en la vida de Cristo. Nos dice la historia, nos dicen los Evangelios, que en aquella circunstancia un barco se alejaba de eh, las costas de Gaara o Jerseza, como también se le llama, que era un, un pueblito enclavado en lo alto de unos peñascos grises, eh, oscuros, calentes de vegetación, lo que los hacía mucho más difíciles, y que a medida que el barco se iba alejando, más resaltaba en la popa del mismo la presencia de Jesús que quedaba con una expresión de tristeza mirando los peñascos que se iban alejando. Él que había puesto todo su afán para mostrar la belleza que sería el canto del reino, informándole a los hombres de esa ciudad que ya había hecho lo que correspondía, había hecho las ofrendas, les había prometido las realizaciones más hermosas del Reino de los Cielos, pero ellos ni siquiera lo habían escuchado. No habían tenido oportunidad de, de, de oír su voz y él sentía el dolor en su alma porque los hombres, como tantas otras veces, no querían escuchar su mensaje. Los hombres que estaban en, en lo alto de los peñascos, mujeres y niños, se quedaron observando al barco que se iba alejando y se preguntaban ¿Quién era? ¿qué vino a hacer aquí? ¿qué nos trajo? Dice, no sabemos, no le escuchamos, ni siquiera entendimos sus gestos, pero tal vez, si habláramos con el enfermo, él sí tal vez podría decirnos, porque aquí solamente vino a traernos la desgracia, la desgracia económica, de todas maneras, no podemos hacer nada, ya pasó, ya se fue, ya se leja. Y se volvieron, hacia los Peñascos, donde indudablemente no quedaba nada más que los vestigios de lo que habían vivido momentos antes. Mientras tanto Jesús en la barca recordaba cuando comenzaron a subir el camino que les conduciría a lo alto de los Peñascos en medio de las urnas que había de las cuevas y escucharon un grito cultural, un ruido rarísimo, y mientras alguien se movía entre los harapos, también pudieron distinguir la forma casi inhumana de un hombre sucio. Y cuando Jesús lo miró, él gritó, ¿Quién eres? Y Jesús le dijo, ¿Quién eres tú? El hombre le dijo, ¡Somos de Geón, Porque somos una cantidad enorme de espíritu para ese momento estaban llegando una cantidad de cerdos que venían con los hombres del pueblo y Jesús le ordenó a los espíritus inmundos, como se los denominaba en aquella oportunidad, que saliesen de ese hombre y tomando posesión de los cerdos, se arrojaron todos al mar para gran escándalo de los gente del pueblo. Pero algo había quedado, y era en la mente de aquel joven, que había repasado por unos instantes lo que había sido su vida, el absurdo, se había dedicado solamente a los placeres, había destruido su familia, era odiado por todos, y en aquel momento solamente recordaba las circunstancias desgraciadas que le había tocado vivir, tuvo que compartir con los animales y pelear con ellos el alimento, se había degradado tanto que vivía en los lugares que se utilizaban como sepulcros y ya no conocía la paz realmente legiones de espíritus lo utilizaban y lo enloquecían pero solamente recordaba en ese momento aquellos dos ojos aquel hombre que lo había mirado y que lo había liberado del yugo que le había tocado el mar. era un proceso de obsesión por eso se llama El obseso de Galada y figura en uno de los libros que discografía de Pablo Franco que se llama La primicia de Israel. El enfermo mental en la historia de la humanidad. En toda la historia de la humanidad el enfermo mental fue siempre dejado de lado, considerado el ser más abyecto y más infeliz que podía haber. Se lo situó en la historia de los hombres como alguien carente de razonamiento, como alguien que merecía ser atendido solamente porque alguien tuviera sentimiento de piedad, se lo despreciaba, se lo encarcelaba. Las actividades que se realizaban en el campo de la investigación de los enfermos mentales no tenían ninguna proyección para aliviarlos, sufrían lo indecible y en el siglo XVIII él era considerado el enfermo mental como extraviado por el pecado que se le purificaba mediante castigos corporales o eran encarcelados en casas especiales o enjaulados. Hasta bien entrado el siglo XIX, el tratamiento siguió siendo igual para los enfermos mentales. En el siglo XIX, Felipe Inel contribuyó a establecer el cuadro nosológico, o sea, la clasificación de las enfermedades mentales que había hasta entonces. Él sostenía que el enfermo mental podía mejorarse si se le daba amor, comprensión, tolerancia. Por eso revolucionó la terapia es decir, y de las enfermedades y propuso un tratamiento moral de la locura. Revolucionó la terapia utilizada para con ellos iniciándose la etapa de la comprensión, la tolerancia, el amor, siendo transferidos a hospitales y a casos de tratamiento especializado. Porque el tratamiento que se utilizaba el, el siglo XVIII, en el siglo XVIII y en el siglo XIX era tratamiento de las duchas, que no eran las duchas comunes que nosotros conocemos. Se lo tomaba al enfermo mental y se le ponía la cabeza dentro de un cubo de agua. La impresión de sufrir el ahogo hacía que él reaccionara y si no, los arrojaban en un, en un pozo de víboras para que el impacto con ese contacto con esos ofilios le hacía reaccionar, claro. Como eran víctimas de la obsesión, como después vamos a ver, el que recibía el impacto era el obsesor, por eso se mejoraba, por eso lo abandonaba. Pero si el pobre hombre no moría ahogado, moría mordido por las víboras. De todas maneras, este era un condenado a muerte sin solución. En 1910, el norteamericano Clint, Clifton Diggs publicó un su libro Un espíritu que se encontró a sí mismo, en el que relata los tres años que pasó en diversos sanatorios. A partir de allí, ¿cómo sería lo que él eh, escribió en ese libro? ¿Cómo sería que hubo una transformación en los Estados Unidos en los sanatorios mentales a consecuencia de ello? A partir de allí, se intensificó mucho el trabajo de prevención de las enfermedades mentales con la higiene mental y actualmente con la medicina psicosomática buscando de actuar no solo con el, no el paciente, sino también con el entorno, porque lamentablemente cuando hay un paciente de esa naturaleza, el desequilibrio que él tiene repercute en todo su entorno. Desde luego, nosotros sabemos que aquellos que conforman el círculo afectivo o el círculo de los parientes, es porque tienen un vínculo con nosotros de otras existencias y naturalmente si nosotros Cometimos errores en el pasado y hoy compartimos con ellos la vida, es porque ellos también fueron nuestros cómplices y alguna vinculación. Definiciones y conceptos científicos. El término locura pertenece al mundo. Técnicamente es más adecuado decir psicosis, pero hay formas de psicosis que son curables. Generalmente nosotros llamamos la locura, decimos que es una locura, pero el nombre técnico es psicosis. La ciencia convencional sostiene que son tres las razones básicas conductoras a la locura. La herencia biológica, traumatismos craneanos y situaciones socioeconómicas que provocan en el enfermo la situación de la locura. La herencia biológica cuando, por lo general, es la consecuencia de la sífilis. Los traumatismos craneanos cuando un accidente provoca un roce en la, en la materia gris del cerebro, que le altera la personalidad y las situaciones socioeconómicas, la de los niños que en la época en que debieran recibir una alimentación adecuada no lo consiguen, les impide un desarrollo mental apropiado. Por lo, que, por lo tanto, la ciencia admite que esas son las tres causas que solamente pueden ser reconocidas convencionalmente como la psicosis. Asimismo, hay a otras enfermedades y lesiones en el organismo como consecuencia del alcoholismo, toxicomanías, arteriosclerosis, cerebral, demencia senil y de la parálisis general, o sea, de la inflamación crónica y destructora movida por el microbio causador de la sífilis en su período más avanzado y atacando los tejidos más sensibles del cerebro. La ciencia académica señala aún otros motivos, carencia de todo tipo, tanto alimentarias como afectivas. ¿Cuánta gente hay que tiene una alteración de su personalidad porque no hay quien le ame, porque no tiene con quién compartir su vida? Recuerda eh, las estructuras somato del individuo más o menos vulnerable en sus fases, siendo capaz de sobreponerse a los climas emocionales como son los conflictos intrafamiliares, los desajustes educativos, traumatizantes, etc. La próxima parte. Para la ciencia oficial, vamos a ver los síntomas. La ciencia oficial informa que el psicótico está de tal manera alterado en su juicio que las elaboraciones de su mente se tornan falsas y absurdas. Surgen así las ideas inconexas. Se dice el más grande pecador. Se presenta conociendo ciertas figuras de la historia se dice perseguido, se siente vacío por dentro. Ustedes observen que hay una correlación con el concepto que nosotros tenemos de la obsesión y con la situación que plantea la ciencia, porque, por ejemplo, se presenta, eh, se considera el, el más gran pecador. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento de culpa y ese sentimiento de culpa generalmente es insuflado o estimulado por el obsesor se presenta conociendo ciertas figuras de la historia, vive una, un personaje irreal, pero para él es cierto, tal vez, sí, puede ser un personaje de la historia que está reencarnado, no lo podemos saber, tampoco es el caso, pero hay unas situaciones de la alteración de la personalidad manifiesta, es una doble personalidad, la presencia de otra personalidad ejerciendo una influencia es sobre Estoy hablando muy rápido, ¿Está bien? Bueno. Se dice perseguido. Nosotros sabemos que en la obsesión hay una persecución. Se siente vacío por dentro. Es como la gran indiferencia que vive. No siente nada. Eh, carece de todo. Otras es, otro es víctima de terribles alucinaciones. Y lo que agrava el cuadro mórbido de la enfermedad es que aquellos tienen una inamovible condición convicción de sus irre irreales percepciones, lo que nos diferencia de los neuróticos, ya que estos reconocen el carácter patológico de sus disturbios y no se alejan de la realidad que los rodea. ¿Por qué hay diferencia entre el psicótico y el neurótico? El neurótico podría ser la antesala de la, neuro de la neurosis, podría ser la antesala de la psicosis en tanto y en cuanto no haya un tratamiento. ¿Cómo comenzamos con la neurosis? Con sus formas simples, eh, cuidando los detalles, que eso te he puesto aquí, que eso te puesto allá, eh, cuando cruzamos las piernas y empezamos a movernos así, cuando nos ponemos nerviosos por cualquier cosa, o cuando queremos el orden perfecto de un cuadro, lo colocamos, o cuando tenemos a alguien delante nuestro y estamos hablando de que sacamos las peluzas o la capa o esto. Mira, eso es un principio de neurosis. A partir de hoy, nadie si tenga una montaña de capa, nadie acá se lo quiten. Porque están señalando a la neurosis. En cuanto que el psicótico vive otra expresión de vida mental completamente diferente, como vimos. No siempre las cosas determinan un caos mental. Vale decir que ciertas funciones, como la memoria, la inteligencia y el caudal de conocimientos, pueden mantenerse inalterados en algunos casos. Pero como se ven inhibidos de ajustarse a la sociedad, se consideran incapaces de regir sus personas, bienes, etc. Porque el ser no pierde la capacidad pensante, solo que su capacidad de actuar es diferente, entra, no te quedes ahí, es, es diferente a las posibilidades que tiene. Entonces, eh, eh, esa es la situación que se plantea entre ellos. Identificación. Los clínicos identifican dos tipos de enfermedades, la psicosis o depresiva y la esquizofrenia. Todos nosotros más o menos vemos algunas situaciones de la psicosis o depresiva Comienzan muy sutilmente, comienzan por un no dejarse estar, una falta de voluntad, no se quiere luchar, se vive en una situación de inercia, de indiferencia. Y a medida que se avanza en ese terreno de la indiferencia, de la apatía, estamos entrando en una enfermedad de carácter mental muy grave, para después terminar en la esquizofrenia. Porque la esquizofrenia es otra característica. La persona esquizofrénica generalmente vive en una ilusión que lo aparta de la realidad. La primera se caracteriza por una periodicidad o sea la inclusión de crisis separadas por intervalos más o menos largos durante los cuales se puede establecer una cierta normalidad de su comportamiento tienen crisis los que eh, eh, sufren de la psicosis maníaco-depresiva se recuperan y vuelven a caer se recuperan y vuelven a caer, a caer cuando irrumpen las crisis el mal humor se alterna con la alegría o las cólera exageradas con gran excitación psíquica y motora o aún con un estado depresivo, tristeza, inhibición, autorecriminaciones, ideas de suicidio. Estos son los detalles más importantes que tenemos que tener en cuenta. Como veíamos antes, se cree el pecador más grande, sentimiento de culpa, y considera que la solución son las ideas del suicidio. Eso, mucha gente dice no, porque el que anuncia que se va a suicidar no se mata nunca, es un grave error. Nunca dejemos de prestar atención cuando alguien viene a hablar a la Casa Espírita y dice, bueno, ahí yo tengo ráfagas en que pienso en la idea del suicidio. Hay que prestar mucha atención. Es mentira de que la persona que lo anuncia no lo hace. Es una realidad. Está pidiendo auxilio a grito pelado, solo que nosotros no nos damos cuenta y debemos considerar muy especialmente la esquizofrenia constituye una fuga del mundo real y desagradable hacia un mundo de fantasía, es decir, poniendo distancia entre el mundo adverso al cual el paciente se ve incapaz de ajustarse. Él no quiere saber nada de esa realidad. Entonces se crea un mundo mental, se aísla. Por eso la esquizofrenia es una de las enfermedades más graves de la, de la gama de las enfermedades mentales tratamiento que utiliza la ciencia. La psiquiatría recurre a los siguientes. La convulsoterapia química o eléctrica, el electroshock, que provoca una convulsión que, naturalmente, la recibe el obsesor y automáticamente mejora. 15 días después o un mes después vuelve a caer en la misma situación. La insulinoterapia, la psicocirugía, eso cuando ya hay casos de mucha gravedad que la agresión es tan grande eh, hacia los demás como a sí mismo que entonces automáticamente recurren a la psicocirugía para eh, de, eh, separar el sistema nervioso del de control que, que deja de tener. El psicodrama, la hipnoterapia, la soloterapia, el, hipnoan el hipnoanálisis el narcoanálisis y la terapia ocupacional. Todos estos son elementos que utiliza realmente la ciencia para tratar de aproximarse a una solución virtual de eh, enfermo mental. No obstante, los resultados no son los esperados. ¿Por qué? Dos, dos personas enfermas de la mente en las mismas condiciones, con tratamientos idénticos, tienen resultados diversos. Por eso los resultados no son los esperados. Las fobias, los vicios, los temores, las angustias, los malos pensamientos, los conflictos, los condicionamientos son todos elementos que convergen para sostener esa situación. En vez de anular la situación de sufrimiento del paciente, son situaciones que todavía hacen de que incida mucho más en él. ¿Está claro? Parece que no está claro, ¿no? ¿No está, claro? Sí, está claro? A ver, voy a mostrarlo. ¿Está claro? Sí. Ah, estos alumnos están hoy... La psiquiatría y sus resultados. La psiquiatría se muestra impotente para resolver todos los casos, evidentemente. Cada individuo es un universo y hay un, un, una, una teoría o hay un, los textos que ajustan a todos los individuos dentro de esa conformación, pero no es, no es, no es posible porque todos somos diver, diferentes. El, el doctor Leonidas Rivero dice los neuróticos constituyen un gran problema para la psiquiatría porque es, como decíamos, el primer paso hacia el desequilibrio emocional. El doctor Brown de la Universidad de Kansas, de Estados Unidos, confesó, aún estamos en la oscuridad cuanto a las razones del éxito o fracaso del tratamiento psiquiátrico, porque no es claro para ellos el panorama, porque se presenta diversidad de, de situaciones en cada enfermo que descontrolan lo que él había estado aplicando con el otro enfermo. Y Freud decía, los propios psiquiatras dudan de que sus disertaciones puramente descriptivas merezcan realmente el nombre de ciencia, porque evidentemente si Freud, que fue el padre del psicoanálisis, consiguió un gran avance dentro del problema de las enfermedades mentales, porque el mayor mérito que tuvo Freud fue haber conseguido, a través del, del análisis, promover la catarsis que, viene del griego, catarsis que viene del griego que quiere decir vomitar, Sacar. ¿Qué pasa cuando una persona está haciendo análisis o psicoanálisis? Saca lo que tiene adentro y se mejora, porque es una manera de canalizar la comprensión de los estados emocionales que fueron reprimidos durante mucho tiempo. Freud tuvo referencia de la doctrina espírita y tuvo referencia también de la problemática de la reencarnación, pero no quiso aceptar porque si él lo hubiera aceptado, hubiesen obtenido respuestas mucho antes por los valores del aporte que trae la reencarnación. Nuestra observación, todo esto no nos extraña por cuanto la ciencia convencional se niega a admitir las características espirituales del hombre. El día que la ciencia admita que el hombre no es nada más que un conjunto de órganos, músculos y huesos, es algo que es, en esencia es superior, va a cambiar totalmente el concepto. Ya vamos en esa dirección, pero todavía hay mucho camino a recorrer. Y esto es así porque el estudio del laberinto psíquico se concentra en los efectos, en vez de investigar más a fondo las causas y por ello no alcanza sus raíces más profundas. Ellos se detienen ante los efectos, la alteración de la personalidad, los desequilibrios emocionales, las situaciones eh, tan variantes de, de, de, de esa misma personalidad pero no van a buscar los efectos, las causas que están radicadas en el espíritu, en el alma del individuo. Y de esa forma el mal persiste. Asimismo, no podemos olvidar a todos aquel elenco de causas no propiamente espirituales bajo pena de ser parcialistas y analizar la locura en forma unilateral, porque hay otros factores que pues, están incluidos en, lo que, en aquellos que la ciencia admite, pero que también hay una razón espiritual, porque habría que, si tuviésemos que investigar cada una de las causas, ¿por qué un niño no recibe la alimentación de vida en, en su momento, que después le trae la repercusión de su, de su eh, enfermedad mental o de sus carencias? Porque hay un factor preponderante que viene del pasado. Lo mismo que el accidente, no es que nosotros consideramos que está todo determinado. Sí, hay un determinismo, por supuesto también tenemos un libre albedrío, pero hay una situación que nosotros no podemos dejar de conocer y es que cada uno de nosotros tiene un programa, un programa establecido por nosotros mismos y que también colabora en el progreso de nuestra alma, solo que no siempre lo llevamos a cabo porque para eso tenemos el libre albedrío. La obsesión y la terapia espírita, segunda parte. Consideraciones iniciales. Allá en el libro de los Medios, capítulo 1, nociones preliminares, pregunta, ¿hay espíritus? Esta pregunta nos parece tan interesante porque nosotros todos oímos hablar de los espíritus, pero ¿estamos convencidos de su existencia? ¿Creemos realmente que ellos existen? Muchas veces en diversas instituciones que nosotros hemos visitado, nos hacían una pregunta: eh, ¿Ustedes eh, realizan reuniones familiares donde se manifiestan los espíritus familiares? No. Pero, ¿y, y cómo saben ustedes que realmente los familiares eh, están vivos? Bueno, no es a través de un medio que no yo pueda tener la más absoluta seguridad de que, de que un familiar mío sigue vivo del otro lado de la vida, sino hay otras formas de, de, de convivencia con ellos en las cuales yo puedo comprender que existen. Y tal vez cuando señala que hay espíritus, porque la gente lo que quiere es tener pruebas de que realmente, y qué mejor prueba si viene mi madre, mi abuela, o mi tía, o mi hermano. Pero muchas veces hemos podido constatar también de que no es seguridad en eso, porque las personas que generalmente tienen cuerpos, hay un un día por semana, por ejemplo, en varios centros de pitas, un día por mes, que se llama el Día de, de los Familiares, en que vienen los parientes. Pero todavía no encontré en un solo de esos centros que tuve de visita que se presentara un familiar mío y me diera las características. Claro, los medios no los conocen, no los conocieron. Entonces, a mí siempre me queda una duda. Además, me acuerdo de algo que dice Amalia en sus memorias, que dice que cuando murió su madre, en muchos centros de espíritas incorporaba a su madre, pero solamente una vez ella sintió la emoción de la presencia de ese espíritu tan amado por ella, donde no tuvo dudas de que estaba presente su madre. Mientras tanto, en todos los centros de espíritas, yo no sé por qué se aparte de querer agradar a las personas, pero eso es una realidad. Entonces, cuando Garnet pregunta, ¿hay espíritus?, nos dice que la duda se debe a la falta de conocimiento de lo que es realmente el espíritu, que generalmente nosotros pensamos que se trata de aquello que nos dicen los fantasmas, las historias y las novelas que hemos leído, pero que no tienen nada que ver con la realidad. Por otro lado, en Intervención de los Espíritus en el Mundo Corporal, capítulo noveno del Libro de los Espíritus, la pregunta 459, pregunta cate. Los espíritus influyen sobre nuestros pensamientos y nuestras acciones y contesta a los espíritus. A ese respecto, su influencia es mayor de lo que creéis porque frecuentemente son ellos quienes os dirigen. Y eso es un llamado de atención muy grave que nosotros no podemos descuidar porque si ellos ejercen una influencia mayor de la que nosotros suponemos vamos a ver quiénes son los que nos dirigen. ¿Qué tipo de espíritus? Cadet clasifica en 10 diez, en diez graduaciones jerarquía de los espíritus, desde los más simples hasta los espíritus puros, pero ¿qué escogemos nosotros para compañía? Y pregunta también ¿qué es la obsesión en el libro de los medios capítulo 23 de las obsesiones? La obsesión es el imperio que algunos espíritus toman, toman sobre las personas, es decir, hay una relación directa de esto con eso, estas nunca tienen lugar sino por espíritus inferi inferiores que procuran dominar. Nunca podría un espíritu superior coexionarnos para hacer esto o aquello. Siempre es un espíritu inferior al que estamos vinculados por diferentes características. Porque eh, en la obsesión hay dos tipos de eh, eh, espíritus inferiores que se pueden sentir vinculados a nosotros. Primero, por el pasado a quienes les hemos hecho daño y por un espíritu de venganza, porque no aprendieron a perdonarnos, tratan de eh, influir sobre nosotros. Segundo tipo, aquellos que se sienten afines con nuestras tendencias inferiores, porque si tenemos tendencias malignas, por supuesto siempre va a haber alguien alrededor nuestro que va a utilizarnos. Y aún hay un tercer tipo de obsesores, que es el de, de, de aquellos que son enemigos de la doctrina espírita y que generalmente nos atacan a aquellos que tenemos una responsabilidad dentro de la, de la doctrina espírita. Como nos conocen nuestras inferioridades, nuestras falencias, influyen en aquellos del pasado y de las tendencias, porque son espíritus más inteligentes, son espíritus más evolucionados en la inteligencia, no en el sentimiento, y con tal de perjudicar a la doctrina crean situaciones muy graves en las casas espíritas, en, en las familias para impedirnos el desarrollo de nuestra tarea. Entonces, eh, eh, eh, los espíritus inferiores son los que procuran dominar y los que nos conducen a donde ellos quieren. Caracteres diversos de la obsesión. Es necesario distinguirlos ya que resultan del grado de opresión y de la naturaleza de los espíritus que producen. A medida que nosotros observamos el grado de avance de la obsesión, podemos decir, es un caso muy grave o es un caso muy simple. Kardec los definió en tres tipos, obsesión simple, simple fascinación y subjugación, que puede ser moral o corporal. Este es el grado más profundo de la enfermedad, de la influencia del espíritu sobre el ser. Y la obsesión simple comienza de una manera que no, no nos damos cuenta, de una forma imperceptible, y eh, comienza a eh, eh, su eh, surgir la influencia sobre nuestra mente. Un día decimos, qué cosa tan rara estuve pensando hoy, pues mañana decimos, pero eh, esos pensamientos reinciden, hasta que vamos cediendo el terreno. En la fascinación, vez hace hincapié en señalar a los medios fascinados y nosotros hacemos hincapié en hablar en todos los centros espíritas porque es una advertencia que nos hace con, a, con respecto a los medios. Los medios siempre creemos que somos seres fuera de lo común, seres especiales, ¿no es cierto? Somos seres totalmente normales y no tenemos por qué considerarnos superior a nadie. El hecho de que nosotros sirvamos de intermediarios, de puente entre los dos mundos, nos hace más responsables y nos obliga mucho más. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente nos dice cómo me gustaría tener la mediunidad que tiene privado, o la mediunidad de Chico. Y yo digo, no, yo no quiero tener ninguna de esos tipos de mediunidades porque hay un pasado mucho más grave y una mayor responsabilidad presente. Porque a mayor importancia y ostensibilidad de esas manifestaciones mediúnicas, más importante es el compromiso que trae en el pasado el ser, y más importante es aún la responsabilidad de este momento. Nosotros pudimos convivir durante mucho tiempo, ya nos dejamos cultivados, somos amigos hace 40 años, con Chico Javier, con Ivone Pereira, con medios realmente extraordinarios. ¿no? Y cuanto mayor es su facultad de mediúnica, más sencillo es la persona. Visitamos centros que vienen y nos dicen: mire, yo quiero que me lea esto porque eh, es una cosa tan importante. Y cuando me piden eso que yo lea yo tiempo, y ahora, ¿qué hago? Porque me vienen preveniendo ya desde el hecho de decirme que es una cosa muy importante. Y a lo mejor yo no la considero importante. Primero que me ponen en un compromiso que no quisiera asumir. Pero bueno, estoy en el baño, tengo que bailar. Y por lo general me toca siempre bailar con la más fea Entonces, cuando me trae los papeles, digo, bueno, mañana le contesto. Y yo leo, eh, en una de estas ciudades por acá, me trajeron unos, unos escritos. Y yo lo veía totalmente incoherente. Pero la persona me decía: no, no, no. Porque... Eh, el espíritu es muy elevado. Dije: ay, ya estamos en la fascinación. Cuando me hablan de espíritus elevados que quieren ya publicar seis o siete mensajes que recibieron, yo te digo: bueno, de Amalia para arriba. ¿no? Porque estaba es ahí santísimo Un día de esto daba un mensaje. Esto es una, una desgracia, que nosotros en el centro espírita no podemos alimentar ese tipo de vanidades que permiten, llegado el caso, a que se haga una obsesión colectiva. ustedes discúlpenme pero piensa que no que haya ese tipo de problemas, pero yo a lo mejor me voy, no vuelvo más, pero piensa que lo quiero dejar. ¿no? Porque es una desgracia, y el problema más grave es de la gente que rodea a esos medios. ¡Ah, qué maravilla lo que has escrito! Pero mira esto que dice acá. Yo no entiendo lo que dicen, pero está tan lindo. Entonces caemos en el grave error de ayudar a la fascinación. Y de la fascinación a la subyugación no queda nada. Después la otra. Los medios que andan de centro en centro y vienen y dicen: miren, yo estuve trabajando ya en aquel centro. aquel bien, Yo quiero trabajar en la mesa porque ya es una cosa. Yo soy un medio constituido. Y las personas dicen: Qué bien, viene de otro centro. Como a mí me interesa que haya muchos medios. Y así son las medias que hay desgraciadamente, no estudian. Cuando uno le dice, ¿por qué no estudian? Ah, mi guía no me permite estudiar. ¿Cómo voy a estudiar? Si yo sé bastante, tengo mucha sabiduría, mi guía es el que se encarga de todo. Entonces la persona ni siquiera sabe decir espiritismo, dice espiritismo. Y nos encontramos en esa situación que es un bagaje del pasado tan desgraciado, que trae la situación en que se encuentra hoy el espíritu. Carlos con mucha sabiduría dijo que el espiritismo será lo que los espiritistas hagan de ellos. Bueno, hoy estamos así como estamos con la representación del espiritismo, por culpa de nosotros, los espiritistas. Entonces... No, yo no quiero ser progresado. Solamente con Carlos Lice. Pues bien, entonces, y la subyugación ya es el caso. Es una situación tan dramática cuando vemos a alguien que se encuentra en estas circunstancias que difícilmente podemos salvarle, porque ya está ya entregada, está ya es una víctima sin lucha, es alguien que perdió las características de su personalidad y no tiene ánimo para nada. Es el más grave de todos los casos, que puede ser moral o corporal. ¿Cómo corporal? Sí, sí. El dominio pasa de tal manera que irrumpe en la voluntad del ser y nos maneja como quiere. Nosotros, desgraciadamente, nuestra casa, nuestra familia, tuvimos un caso de subyugación corporal. Una hermana nuestra se suicidó a consecuencia de un proceso de obsesión. Con el tiempo, Juana de Ángeles, la mentora del legado, nos dijo que ella había sido asesinada por su propia mano, es decir, el Obsesor había tenido un dominio total sobre ella, primero en lo moral y después en lo corporal. Sí. Te vas a correr mucho por la verdad parte. No, pero si no hablas con Tony. No, tía, le tengo que estar con la cabeza así, ¿eh? Interesa, hombre! Pues yo estoy torcido de ser católico. Pues ustedes ven desde ahí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces... Yo voy a tener que ver Para eso es evidente. Síntomas. Desde el punto de vista espírita, claro. Toda persona que siente en cualquier grado la influencia de los espíritus es por eso mismo medio. El libro de los Medios, capítulo 14. Porque la gente pregunta: Yo soy medio. De acuerdo a lo que dice Kardec, cualquier persona que sufre la influencia de los espíritus es medio. Pero cuando ese medio tiene una alteración de la personalidad, tenemos que decir que se trata de una mediunidad atormentada. Porque ahí ya hay una influencia negativa. Porque una alteración de la personalidad puede durar los minutos que dura una manifestación mediúnica. Pero cuando fuera del centro. Esa alteración se hace ostensible en el trabajo, en la convivencia, en la vida social, quiere decir que estamos frente a una llamada de atención, una señal roja muy peligrosa. Características sutiles del cambio de la personalidad, porque nunca los obsesores van a tomarlo inmediatamente el dominio del ser, va siendo muy suavemente la forma muy sutil, empiezan a manifestarse de esta manera, con cosas tan inesperadas, y así sucesivamente el dominio se va haciendo de forma más integrada. Las tendencias oriundas del pasado, estimuladas por compañeros de las mismas o por los que se identifican con ellas por nuestras vibraciones mentales. Esas son posibilidades en las cuales los espíritus obsesores se manejan con nosotros. Los excesos de cualquier naturaleza es igual a vicios y vicios es igual a obsesión. Si nosotros fumamos, jugamos, eh, bebemos, eh, ups, eh, hacemos uso del sexo o comemos en exceso, logramos un vicio y por consiguiente la obsesión. Por eso es tan necesario que nosotros tengamos un control en nuestra forma de vida. Y pero no, no puedo vivir, Juan Antonio, eh, cuidándome, tiene que hacerlo, porque somos el resultado de nuestros pensamientos y nos vehiculamos a través del pensamiento y nos vinculamos con los, eh, pensamientos iguales a los nuestros que quieren nuestra ruina. Por eso las personalidades descontroladas, aquellas que tienen eh, características de inseguridad, de falta de, de firmeza, las personas que tienen exceso de celos y situaciones así, esas personas generalmente son candidatos a la obsesión. Nadie me cruce que nosotros para conocernos para saber cómo somos y cómo nos sentimos porque yo me puedo poner una máscara que total dentro de un par de horas ya no estaré más acá y yo puedo aparecer muy bien delante de ustedes pero los que conviven conmigo saben perfectamente si tengo la máscara puesta o no entonces ahí está el problema porque las personalidades descontroladas son aquellas que se manifiestan por mucho que la persona no quiera ser veamos que hay señales de alarma, 10 señales de alarma rocas en el camino de la experiencia, indicando probable caída en la obsesión. ¿Me ¿Puedes levantar un poquito, por favor? Eso. Primero, cuando estamos en la faja de la impaciencia, la gente impaciente está abriendo la puerta a la obsesión. Se pasean nerviosos, van vale, bien, ¿no? están viendo eh, el reloj a cada momento. No te puse pero están inquietos, son los que no se quedan nunca quietos cuando están sentados o están moviendo la pierna o están así. ¿No? Aunque estén parados, hay una inquietud y hay una impaciencia cuando tarda para salir del avión. Pero si el horario del avión es esto, ¿Cuál creen? ¿y por qué no sale? Y cuidado. Esas es son las señales de alarma. Cuando creemos que nuestro dolor es el más grande, es tan común no sé por qué tenemos características de víctima, nos gusta ser víctima. Es una manera de llamar la atención, desde luego. Cuando las personas dicen, ah, tengo un dolor de cabeza. No, ustedes nunca deben haber pasado un dolor de cabeza, o un dolor de muelas, o un dolor de pie. Siempre nuestro dolor es el más grande. Cuidado. Ahí estamos con una señal de roca. Cuando pasamos a ver ingratitud de los amigos. Y, el, y el, el comentario siempre es sexto. con todo lo que yo hice por él. ¿Ustedes nunca escucharon eso? No, pero qué es, es tan ingrato. Pero, ni qué pensar, pero no importa. Y pone cara de circunstancias, voy a seguir siendo bueno a pesar de eso. Cuidado, ¿Cuándo imaginamos que existe maldad en la actitud de nuestros compañeros? ¿Y cuándo vemos eso? Cuando viene, por ejemplo, Tori y nos dice sí, Pepe es un buen amigo, pero... ese pero, con puntos suspensivos, deja abierta una puerta muy grande para que se piense cualquier cosa. Porque la actitud de nuestros compañeros no siempre tiene que ser agradable a, a nosotros. Hay actitudes que son pensadas y otras que son impensadas. ¿Y por qué siempre vamos a ver el lado malo de las cosas? Hay tantas cosas bellas en la vida que ¿por qué tenemos que estar siempre buscando la sombra? Cuando comentamos el lado menos feliz de esa o aquella persona, siempre vamos a ver la parte oscura de las personas. Cuando reclamamos aprecio y reconocimiento, yo hice esto, no quiero no, no, que crean que lo hice porque... Bueno, quiero llamar la atención. Ustedes saben que yo soy muy humilde y encima que tengo el orgullo de ser humilde. Cuando hayan viajado las millas que tengo yo van a ver cuántos de estos ejemplares van a encontrar. Eh, cuando suponemos que nuestro trabajo es excesivo, sobre todo en las casas espíritas. Bueno, aquí esto, esto parece una comunidad de abejas. Porque cada uno sabe lo que tiene que hacer. Ayer nos pues, asombramos viendo eso y felicitaciones por eso. Porque es fantástico. Yo no oí ni un solo comentario a esto, aquello lo de más allá. Cada uno sabía lo que tenía que hacer. Estuvieron ensayando 10 días. Pero, por, <risa> <risa> <risa> Los resultados estaban a la vista. Ah, y antes de que me olviden, tengo que pedirles disculpas. Mi gusto hubiera sido ayer compartir algunos momentos en cada mesa para conversar con todos. Pero ni mi propio peri-espíritu no aguantaba que me pase. Yo creo que anoche casi me quedo sin peri-espíritu. Pues, así que pido disculpas de no haber podido hacerlo. Pues bien, cuando pasamos el día exigiendo el sacrificio ojero sin prestar la más leve colaboración, a lo que trabajen nosotros, ¿qué importa? La nuestra es una casa humilde como algunos compañeros que estuvieron en Buenos Aires, en los cuales pudieron ver. Un día estábamos barriendo el corredor. Entonces viene un matrimonio y un señor. Y en medio del, del, del pasillo, del, de, antes de la entrada a nuestra casa espiritual, el señor, yo me encuentro con ellos y digo: ¿Quién estaba? Estamos buscando al señor Durante, servidor. Dice: No, pero el presidente del centro. Porque miró la escoba, o, o bien pensó que yo era una bruja que iba a salir a dar una vuelta, no. Entonces le digo, no, no, no soy yo. Entonces le digo, ¿qué deseaba? No, porque venimos de Brasil y queríamos conversar con usted. Y dije, bueno, un momentito, por favor, si me perdonas, yo termino de sacar esto porque no puedo acabar. Claro, se supone que el ser presidente de un centro espírita debe ser más o menos como ser eh, Felipe González, ¿no? el pasado. No es así, porque el presidente del centro se le van a caer los anillos porque se ponga un día a la red. Tengo en cuenta que si no lo no tengo tan la próxima vez. Entonces, esas son las cosas estúpidas que tenemos los espiritistas, eh, sobre todo que conformamos una junta directiva. Siempre pensamos que somos los más importantes. No. ¿Cómo no vamos a tener deleidades de, eh, por parte de los gobernantes? Si tienen toda la razón del mundo porque tienen el poder de un país en las manos, pero nosotros qué poder tenemos. El hecho de estar acá arriba son 20, apenas 20 centímetros más de, de más alto que los demás, y yo, me, si no me pongo ahí no me ven. pero eh, al lado de otros y si ustedes que son más altos, bueno, no hay diferencia, pero desgraciadamente pasa así. Entonces, cuando, eh, siguiendo el sacrificio de Dios, siempre estaba más leve colaboración, que sean nosotros que trabajen que sea nosotros que hagan cosas, en nuestra casa tenemos una actividad constante al servicio del bien, porque consideramos que si no practicamos la caridad, como nos dice carne si fuera de la caridad no hay salvación, estamos faltando a algo que nos, falta, que nos pasa la doctrina. Y como no tenemos, como dijimos, anillos, no los usamos, ya o sea, los dejamos en el pasado cuando usaban los anillos escopales, como mínimo. ¿no? Entonces, hoy no usamos esas cosas, felizmente. Porque yo soy de las personas que prefiero tener un anillo falso en el, en, en el anillo, una piedra falsa en el anillo, y no una legítima de el hígado. Entonces, prefiero. <risa> <risa> Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Allá tenemos un grupo de señoras que tienen, hacen el eh, trabajo de costura. Y damos atención a las escuelas de frontera y a una reserva indígena que está en el sur del país, al pie de la cordillera de los Andes, donde la temperatura baja a 18 grados. Entonces tienen que hacer muchas cosas eh, para enviarles las ropas a ellos. Pero a veces no tenemos las condiciones económicas para comprar las telas. Entonces, ¿qué hacemos? Cerca de la casa donde nosotros vivimos hay varias industrias de tejidos y por las noches ellos tiran bolsas así de, eh, de plástico, pero adentro vienen recortes de telas. Entonces agarramos debajo de cada brazo una bolsa de esas, miramos a ver si no, no hay ninguno de los vecinos para mantener siempre la, la, la, la pinta, ¿no? Y como es medianoche nos vamos a casa y al otro día nos llevamos al centro y esas unidoras unen retacito con retacito y hacen esto y aquello para los niños es sí. decir se dedican al trabajo pero todo el mundo, los hombres créase o no van también al taller de costura por supuesto no van a coser pero van a leer el evangelio o van a preparar el té mientras las señoras están trabajando dos sábados por mes desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche y hay otro grupo de señoras cuando no están participando en eso que van una vez por mes a atender a los enfermos de sida en un hospital de infectos contagiosos gente que está sola por supuesto no hablamos de doctrina espírita, pero no tenemos por qué mencionar la doctrina espírita, si lo que nos interesa es convivir con el dolor y con el sufrimiento para evidenciar aquello que nos, amara, que nos habla la doctrina espírita. Cuando pretendemos huir de nosotros mismos por medio del alcohol o de los entorpecientes, fugas psicológicas, porque no tenemos capacidad para enfrentar la realidad de la vida, es necesario que nosotros tomemos la doctrina espírita como la fortaleza mayor que tenemos para enfrentar la vida. Ella nos explica por qué los sufrimientos. Ella nos dice que nuestro presente es la consecuencia del pasado y que mañana seremos lo que hoy laboremos. Por eso es importante la vivencia de la doctrina espírita. Y finalmente, cuando juzgamos que el deber es apenas de los otros, No, todos nosotros tenemos deberes. Todos nosotros tenemos que crearnos obligaciones para poder tener derechos, sobre todo las casas espíritas. Hay personas que porque pagan una cuota, se creen con derecho a venir a cambiar todas las cosas que hay en la casa. Hay estructuras que no deben modificarse. ¿Por qué? Porque han dado resultados. Ah, pero ¿qué retroga? Es usted. ¿Usted no quiere espíritu de renovación? Sí, en tanto y en cuanto no me den resultados positivos. Porque yo no voy a promover el cambio por cada, eh, eh, cada eh, asociado nuevo que llegue. Y cada asociado nuevo que llega siempre tiene la idea de cambiar esto. ¿Y por qué no escribe con las letras al revés? ¿O por qué no pone la máquina del otro lado? ¿Y por qué no hablan de esto? ¿Y por qué? No, no, podemos. Nosotros tenemos un programa preestablecido y lo cumplimos. Pero pasa eso, no pasa si aunque parezca mentira. Toda vez que una de esas señales surjan en el tránsito de nuestras ideas, la ley divina está presente recomendándonos la prudencia de ampararnos en el socorro de la oración o de la luz del servimiento vamos a hacerles llegar a la casa una, una fotocopia de esas 10 este, eh, eh, señales de alarma para que sea repartida entre los compañeros para que en esta casa no haya uno solo que sufra las consecuencias de la obsesión Qué felicidad sería ¿no? bueno, terapia preventiva Jesús nos dice ayuno y oración cuando Jesús baja del monte luego de, de la transfiguración? Los apóstoles le dicen, Señor, hay un, un joven lunático que está pidiendo que, que sigue Su padre nos, nos pidió que nosotros nos socorriéramos, pero no, no, no supimos hacerlo, no pudimos arrojar a ese espíritu inmundo. Entonces Jesús lo mira y le dice, ¿Hasta cuándo tendré que aguantaros? Oh raza inmunda. Y efectivamente, manda salir el espíritu. Y después los, espíritus, los discípulos le preguntan, Señor, ¿cómo haces tú para arrojar a los espíritus y votos si nosotros no hemos podido hacerlo? Entonces dice Jesús, para esta clase de espíritus, lo que demuestra que hay varios tipos de espíritus, como dice Gabriel, es necesario ayuno y oración. Las interpretaciones, que no fueron las más de los evangelios, pensaron que había que no comer. ¿No? No se come, así se hace el ayuno. Pero el ayuno no es de la comida, el ayuno de las malas intenciones, de la concupiscencia y la oración, porque la oración nos vincula a los espíritus superiores. Si nosotros hacemos una abstinencia, que vendría a ser lo mismo que ayuno, de las ideas negativas, desde luego que estaremos en mejores condiciones para tratar a esos espíritus, porque esos espíritus que son muy sagaces nunca subestiman a los espíritus. Ellos tienen una capacidad visual que nosotros no conseguimos tener. Ellos permanecen las 24 horas al lado nuestro para ver dónde está nuestra falla. Nos contaba Divaldo, una oportunidad, que él eh, tenía un obsesor que le había prometido quitarle la vida porque Divaldo le había hecho las menudo el año pasado y no le perdonaba. Inclusive un día, extrayendo del propio Divaldo, me, me físicos. Energía hizo que se cayera un, un grabador enorme que había en aquel entonces, así, sobre la cabeza de Iván, que no lo mató porque los espíritus no permitieron, pero casi lo mataron. Pero ese espíritu siempre lo perse perseguía. ¿Cuándo? Un día ustedes podrán decirle que les cuente bien la historia. Cuando él, por ejemplo, iba a tener una alegría, inmediatamente se le aparecía de y le decía no vas a ser feliz, yo no te voy a dejar te voy a perseguir hasta que no te olvides jamás en tus días. Diariamente se le aparecía. Un el día, en la puerta de la mansión abandona una criatura. Entonces vienen corriendo a decirle, tío Divaldo, dejaron una niña abandonada en la, en la puerta de la mansión. Y entonces Divaldo dijo, bueno, pues, vamos a verla. Cuando fue a echar a andar, se le aparece el obsesor. Ahora te quiero ver. Y dijo, ¿y ¿qué tienes que ver tú con eso? Ahora te quiero ver. Quiero ver si eres capaz de amar a ese ser como tú dices en la figura que amas a tantos. Ese ser es mi madre del pasado. Yo no sé por qué formas viene a parar tus manos. Si tú la amas y la cuidas, yo me la haré por ti. Si no, te debajo. Divaldo fue y tomó la criatura. Me cuenta que la mirada que le echó esa criatura, porque lógicamente, si su hijo fue desdichado, esa madre tiene que haber sufrido y tiene que haber sentido odio por quien hizo desdichado a su hijo. Entonces dice llevando que la mirada de la criatura recién nacida lo heló, fue una cosa que le heló la sangre. Entonces, la trajo a la mansión y empezó a cuidarla y el Espíritu ahí todos los días y empezaba a hablarle, empezaba a darle amor y la criatura lo rechazaba. Hoy es una muchacha que tiene 16, 17 años. Divaldo no consiguió todavía conquistarla. Y mire que Divaldo conquista todas las piedras. Pero ahí. Y el espíritu pasó a protegerlo. Cuando se hace alguna trama para contra Divaldo, ahí está el espíritu cuidándola. Ustedes vean el poder del amor. So, él por amor se sometió a cuidar a Divaldo, que era su enemigo. Y la tarea de Divaldo lo conquistó a él. Por eso vale la pena amar mis amigos. Entonces, el ayuno y la oración es la forma como nosotros tenemos de pensar y de sentir y de actuar por supuesto. La terapia activa, importancia de la posición mental del obsesor. Generalmente sentimos una gran piedad por el, por el obseso y no así por el obsesor, porque el obsesor es un verdugo hoy, pero ayer fue nuestra víctima y merece nuestra consideración merece que tengamos piedad por él, porque es el ser más desdichado del grupo, es el ser que necesita de nuestra comprensión, poder hablarle con un sentimiento profundo cuando dialogamos y sentir que de nuestro mundo interior brotan las palabras revestidas de amor, porque solamente el amor lo puede mandar. Cuántas veces en nuestras sesiones específicas de tratamiento a los espíritus en esas condiciones le decimos, hermano, eres feliz, claro que soy feliz, porque me vengo y porque no... Y no, no puedes ser feliz. ¿Cómo puedes ser feliz haciendo una actitud de esta naturaleza? Abandona esa situación y miras, Y se ponen endurecidos y seguimos hablando, y seguimos hablando, y hablando y, hablando, y terminan llorando. Un día no, y todo todo. El derivado también del doctor Becerra de, de Meneses ese apóstol del espiritismo en Brasil eh, estaba dirigiendo una casa espírita y viene un señor y le habla algo con respecto a una, una, una persona que estaba muy enferma entonces pidió que la trajeran y cuando trae, dos hombres traían el cuerpo de una muchacha de hace unos 20 años toda atada en sogas. Llevaba tantos años en el proceso obsesivo que, como tenía las manos cerradas, los puños cerrados, las uñas habían crecido clavándose en la carne. Era un ser triste, desgraciado, y, y, y, y algo terrible. Entonces dice el doctor Becerra: desátenla. Y el padre gritó: ¡No! ¡Nos matará a todos! Porque ya intentó varias veces matarme a mí, era el enemigo. Entonces dice: No, no, no, un lado, por favor. Y él empieza a hablarle y a aplicarle paces a la enferma. Y el espíritu gritando, gritando con una voz cultural y amenazando. Y el doctor Becerra dijo: Vamos a ponernos a orar. Y se dirige Jesús en una plegaria tan profunda que el obsesor se puso a llorar y le dijo: Amén. Si tú eres capaz de orar de esa manera, me has convencido realmente tú eres la expresión del amor, yo te prometo que nunca más la voy a molestar. Hoy mismo la abandono, pero tú me has convencido porque me has dado amor. Solamente el amor es lo que puede ayudar y la importancia mental del obseso es insuflándole al enfermo la necesidad de un cambio de vida, la necesidad de un cambio mental, de actitudes, utilizar el tiempo con cosas más importantes que vivir encerrado en sí mismo, que es la forma en que el obsesor le domina. Cambio radical de conducta, práctica de bien en todos los aspectos, lecturas edificantes, ejercicio de la paciencia, de la tolerancia, del perdón y de la humildad para crear un clima de reciprocidad. El entorno familiar, que son compartícipes de los errores del pasado, también deben el promover un cambio dentro de ese mismo círculo, para que entre todos se supere la dolencia mental que se está viviendo como consecuencia de la intervención de los espíritus interiores. La otra. No, ya terminamos. Intervención del centro espírita. Este es el único lugar donde se puede tratar esto. La Casa A cada cual le será dado según su obras, dice Jesús. Si hoy alguien está sufriendo el problema de la obsesión, es la cosecha del centro en el pasado. Por lo tanto, no podemos, por eh, fastidio contra el obsesor, impedir el, el proceso que tiene que llevarse a cabo por la ley de causa y efecto. A veces cuando no tenemos la suficiente comprensión decimos pero y los espíritus de bien, ¿por qué no alivian a esa persona? que Jesús tampoco murió a todo el mundo, porque Jesús no iba a ir contra la ley de causa y efecto. ¿Y por qué nosotros lo vamos a hacer? ¿Cuál es el poder que nosotros imponemos para ir contra la ley de causa y efecto? Cuando llega el proceso, llega el término del proceso del sufrimiento, automáticamente la ley dice basta. Entonces sí, pero esto es una gran realidad, a cada cual se les será dado en sus obras. La casa espírita es un centro de atención al enfermo, no productora de milagros. La gente entra y dice, no, porque yo quiero que me hagan esto y aquello a mi familia. No, no. Aquí la casa espírita no está para eso. Buscaremos y ayudar. No, pero me dijeron que ustedes los espiritistas hacen milagros. No, se equivocaré informado mal. Nosotros oraremos y traerán al enfermo. Vamos a ver qué podemos hacer, vamos a conversar, vamos a... Porque esa graduación de enfermedad te trae la obsesión. Que después de haber recorrido todas las clínicas psiquiátricas del país, viene y cae en la casa espiritual ya como último subterfugio. Pero claro, porque es el único lugar donde se va a curar. Pero para eso fue necesario pasar todo el proceso del tiempo que debía sufrir como consecuencia del de, de, pasado que trae. Entonces, él, se le da la atención al enfermo sin que esto pueda pensarse que es un la función, de, función terapéutica del pase y del agua magnetizada. Lógicamente, al enfermo hay que darle pase sin que por esto deje de mantener la asistencia médica que le corresponde. Porque muchas veces la persona dice bueno, lo llevamos al centro de PID y se acabó la necesidad de que lo vea médico. No. Junto con la atención del médico nunca se debe de, de cuidar ese, ese detalle. Junto con la atención del médico que se encargará de desintoxicar el organismo y la conducta del médico del de, de enfermo, habrá de superarse el trance de la, de la obsesión y el agua magnetizada que se otorga no sé si se si tiene hábitos pero de todas maneras se le da al enfermo, y si no se le dice bueno todas las noches la familia usted le deja medio vaso de agua y a la mañana que lo tomen ayunas pida a los espíritus que le purifiquen esa agua que la enriquezcan de las necesidades que tiene orgánica y psíquicamente Hablar de la fortaleza de la oración. Alexis Carrel escribió un libro que se llama La incógnita del hombre, premio Nobel de Medicina, donde hay un capítulo exclusivamente dedicado a la oración desde el punto de vista científico, cómo puede modificar totalmente el panorama mental de la persona. Por eso, la oración es una fortaleza increíble. Disciplina y constancia como elementos de elemento ayuda a la recuperación. El enfermo tiene que mantener una disciplina y una constancia. No venir al Centro prefita cuando él tiene ganas, deben venir todas las reuniones doctrinarias para aprender lo que es la doctrina y tener la mente ocupada. ¿no? Y también eh, la disciplina, raros, si tiene eh, los horarios, si no viene cuando se le ocurre, porque eso impide la recuperación y una acepcia mental por medio de lecturas significantes y su meditación. Porque hay gente que lee. le Levaldo me contó que cuando, recién empezó a leer el libro de los espíritus, le preguntó a Juana, ¿qué tengo que leer? Y le dijo, el libro de los espíritus. Llegaró el libro de los espíritus y dice, cosas Pasa, más pasamos vida. Y pasaba de 20 páginas, de a treinta, ¿no? Y dijo, ya terminé. Entonces Juana le dijo, ¿y ahora qué debo leer el libro de los espíritus? Ya fue leyendo día veinte y seguía sintiendo algo pesado y otra vez ya terminé qué debo leer el libro de los espíritus entonces empezó a tomarle gusto hasta el día de hoy nosotros leemos el libro de los espíritus porque es de un contenido que siempre vamos a encontrar algo nuevo porque nosotros vamos progresando y por eso comprendemos mejor lo que allí está entonces lecturas edificantes y su meditación terapéuticamente única debe manifestarse el obsesor no es cuestión de... Eso lo hacen los guías que saben lo que deben hacer. Porque muchas veces le dicen «Ah, porque lo traemos acá para que venga el, el, el obsesor y se manifieste». Digo, yo no le puedo aceptar eso. Porque nunca vea a venir un espíritu a decirme «Soy el obsesor de fulana o de mengana». No tiene sentido. Porque la realidad es trabajar con alguien que está sufriendo, en sufrimiento. Si, es, si conseguimos convencerle y se alivia otro alguien, mejor que mejor, pero nos lo vamos a indagar. ¿Por qué lo hace sufrir? ¿A quién le gusta desnudarse delante del público? Que le vean las intimidades del alma. Entonces tampoco lo podemos hacer con el obsesor que tenemos, que, que como dijimos, que le tenemos que tener mucho respeto. Inconvenientes de la presencia del obseso en dichas reuniones. Víctima de ayer, de hoy, retuvo de ayer. No tiene por qué estar el, el obseso en la sesión mediúmica, porque provocaría un choque vibracional mucho más negativo. Porque si yo me encuentro con alguien que aborrezco, me voy a poner furioso. Entonces, ¿para qué? Si lo que nosotros tenemos que buscar es de calmar al obsesor, de eh, quitarle la idea de la venganza y conducirlo dentro de nuestras posibilidades para el camino del rey trato que debe efectuarse ante la posible incorporación del primero, o sea, del obsesor. Amor, lo dijimos, Hablarle con mucho amor. En más de una oportunidad se nos notaban las lágrimas hablando con ellos, porque sentíamos la necesidad de abrazar a ese ser tan desdichado y cuando percibíamos la inspiración de donde nos venía, era de la madre o de un familiar muy querido por él, para que pudiésemos convencerle de las situaciones en que se encuentran. Son tan desdichados esos seres. Están tan solos en su sufrimiento. Para ellos la venganza, que no es ningún alivio, les crea un dolor mucho más profundo, porque pierden la paz. Nunca tienen un minuto de paz, siempre están pensando en el mal que les hicieron y en el mal que van a hacer. Por lo tanto, son muy desdichados. Con de finales, el amor cubre la multitud de pecados. Tenemos que ofrecer amor para que esos seres puedan recuperarse, si no va a difícil. Y bienaventurados los misericordiosos, que figuran en el Evangelio, son el Epictismo, el capítulo 10. Si nosotros tenemos misericordia, otros tendrán, tendrán misericordia para con nosotros. Y esta hora que no nos cansamos de repetir, donde hay tanto caos emocional, donde estamos tanta rienda suelta a los sentimientos inferiores y a las sensaciones del cuerpo, debemos meditar como nunca en la importancia de la obsesión que nos trae la doctrina espírita para ver si por lo menos podemos disminuir el accionante extranjero que atormenta a la humanidad desde mucho tiempo. Muchas gracias. Sí, quería preguntarle, en los casos en que se consigue curar a un obseso, ¿suelen quedar secuelas o se pueden curar completamente? No, las secuelas... Perdón, es... perdón secuelas físicas, ¿verdad? Sí, eh, por eso es necesario que recurrir eh, paralelamente a la atención del médico, porque aunque el médico desconozca las características de la obsesión, conoce el mecanismo de la organización física y ahí donde hay las deficiencias el médico va a tratar de darle o vitaminas o lo que sea para eliminar eh, los residuos de eh, esos fluidos negativos que por otro lado el pase y el agua purificada ayudan perfectamente pero conseguir ese equilibrio eh, lleva mucho tiempo que la terapia espírita de, de para la desobsesión requiere de mucha paciencia y de mucho amor pero las secuelas después desaparecen mi pregunta es eh, hace dos años yo um, estuve con un profesional y tenía de pensamiento una fijación de pensamiento miedo a estar sola este profesional me dijo que esto no se mora y lo dejé pasar hasta que una noche me acordaré toda mi vida me cogí a mi marido y dije ¿cómo puede ser que yo no me quiera matar? y ese pensamiento me dice así la verdad es que yo no me quería matar Lo digo con tu mierda Pero la idea persistía Pero la idea era tan fuerte Que había que tener un coraje muy fuerte también Para luchar Yo no hice caso Porque en mi vanidad Había estado con Claudia naranjo Con personas muy importantes Y el espíritu para mí era cosa de locos pero un día en la playa dije Señor, será verdad que existen los espíritus como ponía la escritura esta pero si la ciencia no me dice nada llamé a Madrid y a nadie me dijeron de Urbuela eh, conocí a Pepe y Pepe me lo dijo yo tengo que ser honradamente que miraba a Pepe como el que mira me gusta mucho saber y yo decía, Pepe no veo muy equilibrado, no sé y me fiaba pero no me fiaba del todo me tiré un año entero yendo al centro espiritual. tengo que reconocer que no me fue fácil tuve que estudiar darme cuenta y ser consciente que yo tenía una fijación de pensamiento miedo a estar sola a través de ese, esa obsesión quizás no lo sé no puedo decir nada simplemente lo que sé se abrió esa puerta también tengo un sentido de culpa y le agradezco a usted porque lo ha dicho hoy, yo no lo sabía. Me ha costado dos años. Nunca diré que el espiritismo es fácil. Ni es fantástico. Solamente puedo decir que, que doy gracias a Dios. Que la oración para mí era una cosa tonta, simple y para, cosa, para personas místicas. Yo era muy rebelde, pues la oración, yo le debo la oración mucho y yo le debo la vida al Espiritismo. Contarlo no me agrada porque es mi vida y expresar mis intimidades no me apetece, pero es muy bonito poder ayudar a personas procesadas. Es lo único que puedo dar. Si alguien decide en mi vivencia, no puede ser otra cosa. Valo, su valentía y después vamos a hablar por para Gracias. ¿Quién más quiere preguntar o decir si algo? Sí, Pedro. Eh, yo me pregunto si no sería posible que las personas se dieran cuenta, de alguna forma, para no llegar a esa obsesión o fascinación. Si hay medios para decir, quieto ahí, que, que voy por mal camino. La única defensa que tenemos frente a la obsesión es nuestra conducta. La conducta es consecuencia de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. ¿Cuándo aceptamos que alguien me, que nos diga, oye, me parece que te estás equivocando de camino? Cuando alguien viene y nos dice, cuidado, Juan, decimos, no, tú estás loco, no, sí, eso no, no tengo nada que ver, no, no, no, no yo estoy tan lejos, mira, estoy tan humilde, ¿no? Ahí está el verdadero problema, que cuando nosotros queremos darnos cuenta, ya es tarde. Por la sutileza con que los espíritus se infiltran en nuestro pensamiento. Recuerda siempre la pregunta 459 del libro de los Espíritus. ¿Influyen los Espíritus sobre nosotros? Mucho más de lo que vosotros si imagináis. A tal punto que a veces ellos piensan por nosotros. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener conciencia es de que aquello que estamos haciendo es correcto. ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué sentimiento nos impulsa a hacer? ¿En qué estábamos pensando? El origen está en nuestros sentimientos. Si son superiores, no vamos a tener problemas. Si nuestros pensamientos están bien dirigidos, no vamos a tener problemas, porque nuestros actos responderán a ellos. Ahora, lo lamentable es que cuando caemos en el terreno de la obsesión, en cualquiera de las tres fases que veíamos, no son nosotros los que nos pueden llamar la atención. A veces, nosotros en las casas espíritas, observamos a la gente y les advertimos sobre la, todo, sobre la fascinación, pero la gente no le gusta que le señalen los errores, entonces prefieren irse. ¿Y cómo harías? Eso es lo que corresponde, que nosotros mantengamos una línea de conducta, que nuestra propia conciencia no nos reproche, porque el problema de la obsesión es el sufrimiento equivalente al que provocamos. Cuando nosotros vivimos un sufrimiento equivalente al que provocamos, un día la conciencia nos libera, porque no es lo que castiga, no son los espíritus que eh, ejercen el mal con que sí, sino porque nosotros tenemos un bagaje equivocado del pasado, lejano o próximo, lo que a la larga tenemos que pagar, porque es la ley de acción y reacción. Consecuentemente, para evitar caer más bajo, tenemos que aplicar el reino. Y si no, si somos recién principiantes en el error, alguien podrá llamar la atención. Bastará de que tengamos el pequeño grado de humildad suficiente como para aceptar esa observación. Si aceptamos, va a problema. la otra? ¿La obsesión tiene que ver siempre con días anteriores? o lo que haya pasado en otras vidas? Eh, recién dijimos que puede ser producto del pasado lejano en otras vidas o en esta. Próximos. Del pasado próximo o lejano. Todo depende de la conducta que hemos tenido. Yo quería preguntarle al respecto de los obsesores. Yo trabajo, soy psicóloga y realmente los problemas con los obsesivos para mí son los más difíciles porque aparte de la constancia generalmente yo por lo menos no los he podido solucionar prácticamente en ninguna ocasión. Entonces yo quería preguntarle cuando aparece una obsesión que en ocasiones aparece no de una manera eh, poco a poco sino que aparece de repente un caso concretamente que apareció en mi consulta, que vino un señor que nunca había tenido problemas obsesivos y de buenas a primeras comenzó a pensar que machacaba constantemente la cabeza de su hija. Y era un pensamiento involuntario, típico de las obsesiones que se repetía constantemente del día y de noche, que no lo dejaban ni dormir, ni trabajar, ni comer, y que estaba todo el día llorando. En, en unos cuantos días le asaltó yo la idea de que mejor morirse y suicidarse que no vivir con esta... Con, este, con esta historia tan, tan, tan, tan terrible. Entonces, una de las cosas que a mí se me ha quedado es que mmm, es válido tener compasión con ese obsesor, pero cuando una persona a la que tienes delante no le puedes hablar en términos espíritas y se lo tienes que explicar en unos términos muy normales y muy cuidando mucho el lenguaje porque se puede espantar y se ¿cómo le puedes transmitir a esa persona esa compasión por el obsesor? Bueno, eh, ya hay un vínculo creado entre usted y el obsesor por su compasión el otro no tiene condiciones el paciente no tiene condiciones de conocer ni de crear un vínculo lo que sí usted le puede decir es la necesidad de cambiar la mentalidad y a su vez usted elaborar en ese momento de, de la consulta un pensamiento en favor de ambos porque usted será la conductora directa o indirecta de esa entidad, de ese ser, de ese espíritu a esta casa donde será asistido porque lógicamente usted tiene limitaciones propias de la profesión pero no quiere decir por ello de que los espíritus superiores no se vayan a hablar de usted para darle la ayuda a quien la necesita yo creo que el caso debe haber sido, más o menos, mientras usted me explicaba, yo estaba viendo cuál podría ser la situación. Eh, ese señor decía que veía machacar la cabeza de su hija. Indudablemente es la idea que le ponía el espíritu, porque ese señor debe haber obligado a su esposa a hacer un aborto, y el ser que fue abortado porque le machacaron la cabeza, no era no, edad, eh, no tuvo la oportunidad de vivir y después vino la hija, o anteriormente vino la hija, a la quien ellos le dedican todo el amor. Estoy hablando hipotéticamente, aunque puede tener un viso de realidad. Pues bien, el espíritu de venganza es atormentarle con la visión psíquica de que está él machacando a su hija porque no tiene conciencia que machacó a la otra vida, el otro ser, que también iba a ser un hijo. Generalmente los obsesores eh, fueron abortados, es decir, consecuencia del aborto, la obsesión, y la, la consecuencia inmediata es el suicidio, porque es la técnica que ellos utilizan para vengarse. Eh, y comienzan a dominar de tal manera la mente que arrastran a la persona al suicidio para después dominarla totalmente. Su tarea no es fácil, pero es sumamente importante, porque usted está siendo medio o intermediaria de un sentimiento que no se traduce en palabras, pero que no le impide que usted lo traduzca a través de vibraciones mentales que son de gran importancia. Eh, nosotros recordábamos ahora un caso que hubo en los Estados Unidos, incluso un, un libro de Excel muy importante, y se hizo una película que se llamaba Los tres eh, rostros de Eva. Eva es una paciente que, que iba al consultorio eh, psiquiátrico, porque tenía algunas pues, alteraciones en la personalidad, pero ella no se daba cuenta que era lo que le pasaba. ¿Y qué sucedía? Ella tenía dos espíritus obsesores que le desplazaban la, eh, la propia personalidad y un día aparecía en el consultorio, ella normalmente con sus alteraciones propias de su personalidad. Pero otro día venía incorporado el espíritu de una de las hemas, no, por eso se y otra vez venía otra. Una tenía características monjiles y la otra era una prostituta y no tenían conciencia de lo que estaban haciendo con la verdadera Eva, la dueña del cuerpo. Entonces, por ejemplo, ella decía yo no sé qué me pasa, la tarjeta de crédito tiene unas una gastos impensables que yo no utilizo, los tengo ahí en ropa que compré y los tengo en el pagar era la prostituta que venía y se vestía con formas eh, eh, extravagantes para llamar la atención. Cuando el psiquiatra, el que no entendía nada de lo que pasaba, dice, pero ¿cómo se viste así? Oye, Eva, ¿por qué? No, no, no, es que yo soy la otra Eva. Y él dice, pero ¿qué otra Eva? ¡Ah, no, la otra Eva! Que... Y era un conflicto tremendo. Eran dos espíritus que estaban provocando. Yo no sé si existirá el libro acá hace unos cuantos años, que... pero fue un caso importantísimo respecto a eso, de, de, de el problema de la psiquiatría, porque hay una alteración tal de la personalidad que le consulta al, al propio psiquiatra, ¿no? o el caso de, de, de psicólogo, es usted, pero yo creo que usted puede hacer una tarea muy linda, no se va, se lo dije anoche, está hoy tomando un conocimiento de esa naturaleza, por otro lado quiero decirle que le traje el, el seminario de sufrimiento. Gracias mi palabra quería hacer otra pregunta si no hay alguien si sí, hay alguien, señor, pero te permitimos bien. bien ha hecho un comentario en la primera parte de la exposición en el que cuando hablaba um, cómo trata la psiquiatría eh, las obsesiones eh, decía que una de las técnicas es las convulsivas el electroshock, por ejemplo y que cuando esta terapia la llevan a cabo el obsesor se aparta ¿cómo os explica? Por muy simple, como hay ya un problema de subyugación, es decir, dominio corporal y moral, quien recibe la descarga eléctrica es el obsesor. Entonces se aparta, porque él no es tan tonto como para darse cuenta que está recibiendo algo que no le, que no le conviene. Entonces se aparta, el paciente mejora y por un tiempo, como fondo general, eh, puede también ser ignorante el espíritu que está practicando el mal no a terceros de los que yo hablé. Los, los del pasado, los, los que se están vengando de nosotros, esos generalmente son ignorantes. Pues bien, ellos como son ignorantes, no saben lo que les pasa y se alejan, y pasan un tiempo y, y, y, y después vuelven a la carga. Por ejemplo, las personas que son traídas al centro espírita, el obsesor no puede traer al centro espírita. Entonces, ¿qué sucede? La persona recibe un tratamiento para que la persona, como se mejora, el obsesor está afuera, se mejora y eh, entonces cuando ya está mejor, el obsesor comienza a decirle no vayan más, si ya está bien, ¿para qué pasar? y la persona se va a los seis meses se vuelve porque están las mismas condiciones uh -huh. porque si no hay un cambio interior en el enfermo, el obsesor no lo abandona uh -huh. entonces, eso es lo que sucede La explicación en este caso es que el obsesor está con él y está, está dominando el cuerpo y la mente. Ah. Entonces, por eso recibe el, el electroshock mm. o la conclusión terapéutica uh -huh. ¿no? y trae las consecuencias de que se alejan, momentáneamente, si sí, sí. ¿Sí, ¿no? ¿Cuántas personas reciben cuánto de, de tratamiento de electroshock? ¿Durante uh -huh. cuánto tiempo? Uh -huh. y mejoran seis meses, tres meses y después vuelven a través del tiempo. No residentes todos los obsesinos. Yo todos los que conozco um, van refiriendo efectivamente Gracias. por eso es que no se consigue no nos perciben por el grado de interioridad en que se encuentra porque está su mente connubilada entonces ellos ¿qué hacen? los traen a los otros espíritas incorporan en los medios van disminuyendo el ruido negativo que tienen ellos y van despabilando la mente entonces los espíritus superiores tienen por objeto dirigir este tipo de terapias dentro de las casas espíritas por misericordia al enfermo y sobre todo al obsesor, para que se corte la cadena del odio, para que termine el desamor, de forma tal de que el obsesor recupere el tiempo perdido y el, el, el obseso vaya sintiendo en el fondo de su conciencia el mal que practicó porque el único problema no es que las leyes divinas castigan, sino que nuestra propia conciencia que nos impone, un castigo o un sufrimiento equivalente al que provocamos. Entonces, la intervención de ellos es total y plena, solo que no siempre es captada por nosotros desde la Tierra y por los espíritus obsesores. No sé si digo de ¿Alguien más? tiempo es la depresión por menos tiempo actual. ¿Se podría establecer una relación directa entre la depresión y la obsesión? O sea, ¿puede ser causa de procesos obsesivos posteriores o al contrario? ¿La depresión como efecto de una primera obsesión? La depresión es una consecuencia de una situación emocional mental. Si nuestro pensamiento actúa como un imán o como un radar atrae vibraciones en relación a lo que estamos sintiendo si nosotros eh, emitimos pensamientos depresivos, esos, esos pensamientos se, se incrementarán, se aumentarán porque atraen pensamientos también depresivos. Es un proceso de eh, obsesión que a veces, sin que tenga injerencia directa nuestro pasado, lejano o próximo, se va produciendo la obsesión, porque es una brecha abierta por los pensamientos mal encaminados. A veces se preferible tener un momento de rabia antes que quedarnos así, deprimidos porque no tuvimos una reacción. Porque ese momento de rabia nos permite expandir el estado emocional que, que nos provocó una situación determinada, y pasa, después pasa. Pero una persona que queda rumiando el problema, empieza a trabajar mentalmente sobre eso y ya así, y así y porque no lo hice, y porque yo, bueno, ya no lo puedo hacer, entonces termina porque soy un fracasado y ya están entrando en el, en el campo de la depresión. Y es uno de los problemas más graves que vive en este momento el ser humano, el ser porque no encuentra salida a todas sus indagaciones, a todas sus inquietudes. Como vive demasiado preocupado con el inmediatismo, y a veces ese inmediatismo lo hago obvio porque cambió el piso porque cambió el, eh, este, el, el, el auto porque quiere las vacaciones porque quiere estudiar pero demasiado pendiente de las cosas materiales entonces después viene el tormento sufrimiento que trae ese ese tipo de condicionamientos en el que vive el ser humano hoy una pregunta cuando me baje de aquí. Muchas gracias, vayas Queremos agradecerles eh, la gentileza eh, de vuestra presencia aquí y nos llevamos de esta casa un enorme caudal de amor. Y tenemos que agradecerles a ustedes, a los dirigentes de esta casa, y, en fin, a todos los que hicieron posible. Esta tarea. Cuando estemos en nuestro lejano Buenos Aires o en cualquier lugar del mundo, siempre recordaremos esta zona que convivimos con ustedes. Y ustedes con justa razón dirán, en cuántas ciudades dirá lo mismo. Pero honestamente, hay lugares donde eh, la conquista, por decirlo así, es mucho más fácil y otros donde se hace mucho más difícil. Pero dentro de la sencillez que nos caracteriza, solamente nos sentimos bien cuando encontramos sencillez y eso nos da una reciprocidad. Para todos ustedes un abrazo muy grande y nuestros votos de mucha paz, mucha alegría y sobre todo que sigan como están hasta ahora en una gran familia que nos da mucho calor. Muchas gracias.